Bueno, soy Juan José Duto, este, psicólogo social, vengo aquí a, al foro invitado a exponer sobre todo lo que tenga que ver con la participación eh, política, social, económica, ...de la provincia de Neuquén y la ciudad de Neuquén... ...y fundamentalmente nuestra experiencia... ...desde la defensoría del pueblo, de la ciudad... ...en defensa del medio ambiente y precisamente del agua. Eh, bueno, nosotros tenemos una amplia trayectoria... Este, ...en esto de las luchas sociales, en la ciudad de Neuquén... ...es una ciudad ampliamente participativa... Este, desde la época del de, de, obispo Jaime de Nevares, es una ciudad cuya comunidad lucha por sus derechos, no se deja avasallar, por lo tanto cada vez que hay un conflicto se manifiesta eh, en forma permanente, por diversos motivos y por, de diversas formas, con las, por las redes sociales, en la calle... Eh, ...por la radio, los medios de comunicación en general, radio, televisión, diarios, etcétera... ...donde este, también el periodismo en su mayoría es independiente, contestatario... ...y responde a las demandas de la comunidad. Desde la Defensoría del Pueblo trabajamos en el conflicto del agua... Eh, ...desde hace muchísimo tiempo... ...y lo hacemos en forma conjunta con la, con la comunidad organizada o no. Eh, en realidad la comunidad de Neuquén demanda por el acceso al agua, al agua... ...a un agua limpia, pura, accesible, a precios razonables... ...demanda por el acceso a los ríos y a los lagos, por la extranjerización de tierras y el impedimento a acceder a ellos, demanda por la deforestación, demanda por la falta de eh, iniciativa y control de los gobiernos de turno, tanto municipales como provinciales, por la contaminación de las empresas eh, petroleras, mineras, eh, industrias en general, y reclaman el accionar, digamos, más riguroso de funcionarios municipales y provinciales ante este, cualquier tipo de contaminación. Eh, generalmente, eh, tanto el gobierno municipal o provincial como las empresas, en principio, eh, no admiten eh, la certeza de los reclamos de, de los vecinos eh, ...generalmente cuestionan eh, la veracidad de sus dichos... Eh, ...ante la prueba que presentan posteriormente... Eh, ...prometen eh, modificar su conducta... Eh, ...en forma rápida, en forma inminente, sin embargo no lo hacen... ...y generalmente esto se resuelve mediante la exposición pública... ...de funcionarios empresarios... Y se, o se resuelve la justicia. En, con respecto a esto, la justicia de Neuquén en las últimas demandas hechas por los vecinos o por la Defensoría del Pueblo ha fallado a favor de los demandantes y obligando a los gobernantes como las empresas a reparar los daños y a modificar su conducta.